Buenas tardes de nuevo, ya estamos en la final en la clausura y vamos a decidir quién es el equipo ganador ha costado muchísimo tomar esta decisión porque cada uno en vuestras presentación y en vuestra experiencia habéis tocado un punto que nos ha llegado muy de cerca a las empresas, a la universidad y por eso nos ha costado la decisión por eso queremos primero decir que vamos a dar, en primer lugar, una mención especial a Olivia Vázquez. Como mención especial, no como ganadora. De acuerdo a tu equipo por haber salido aquí y haberlo defendido. Y luego, en empate, han quedado los otros dos equipos. No ha habido manera de que nos pusiéramos de acuerdo. Así que, el grupo de Sandra de Andrés, de Andrián, de Jaime Ordóñez y de Laura, ¿eh? ha quedado empate con el grupo de Ignacio Jiménez, Javier Gómez y Alessandra Flores. Así que un aplauso a todos y de la Salid Salid aquí, por favor. clasura, quiero deciros primero que todas las empresas que están aquí tienen mucho interés en que en el futuro o ya trabajéis con ellas. ¿Por qué? Porque sois alumnos especiales y totalmente diferenciales, con lo cual no seáis tontos y aprovecharos de ellas, que para eso estamos aquí. Primero. Segundo, todos los alumnos que estáis aquí podéis participar a partir de hoy en el tercer de estrategia empresarial que comienza hoy y que vamos a competir con un montón de universidades españolas con lo cual quiero que ganemos así que a por todas chicos no hay más remedio ¿De acuerdo? y luego entraréis también en reto con Company Day, en otros concursos y formaremos el futuro juntos porque tened en cuenta que esto es un aprendizaje que tenemos que coger también de las empresas que a lo mejor creemos que todo lo hacemos genial en un área y a lo mejor tenemos que darle otro giro en alguna parte. Así que esto es lo que nos llevamos todos. Un aprendizaje de lo que presenta la universidad y lo que también dicen las empresas por el otro lado. Que es importantísimo para todos. Así que sin más, queda clausurado.